Para consultar el material físico que tenemos en nuestras unidades de información utilizaremos el banner de color rojo. En la parte izquierda desplegamos y nos aparecen las diferentes opciones o filtros de búsqueda. En la parte derecha nos aparecen las diferentes bibliotecas que tenemos. En el centro colocaremos la palabra clave, autor o título del material que buscamos. Al no colocar ningún filtro ni ninguna sede el sistema nos hace una búsqueda general en absolutamente todo el material y todas las unidades de información. Damos clic en ir. Luego el sistema nos arroja una serie de resultados. Lo que vemos en pantalla son todos los materiales bibliográficos físicos que tenemos relacionados con la palabra clave que colocamos. Una vez seleccionado el material de mi interés, doy clic sobre el título y este me muestra toda la información sobre el autor, año de publicación, páginas y los temas a los que está relacionado, su tabla de contenido, seguido de las existencias del material bibliográfico que tenemos en cada una de las sedes. Para ello identificamos esta información de la siguiente manera, tipo de ítem, nos dice que es un libro, puede aparecer también un CD de multimedia, ubicación actual, biblioteca circulante campus y biblioteca general, lo que quiere decir que este material tiene existencias solo en estas bibliotecas, en colección nos muestra si pertenece a un material bibliográfico de la colección general, referencia, literatura, hemeroteca, entre otros. Clasificación. Con este número alfanumérico es con el que identificamos el material en la estantería de manera física. Estado. Cuando hace referencia disponible, quiere decir que el material reposa en la unidad de información y con este número alfanumérico puede ir a buscarlo. Otro estado que podemos visualizar es prestado. Esto quiere decir que algún usuario tiene el material en préstamo externo. Y enseguida, en fecha de vencimiento, nos mostrará la fecha en que retorna el material bibliográfico siempre y cuando no sea renovado. Aquí también tenemos la opción de reservar el material. La metodología de la reserva funciona únicamente si los materiales de cada sede están en su totalidad prestados. Si hay disponibilidad de alguno de ellos, la opción de reserva no se habilitará como en este caso.